Parecía que era un momento que jamás iba a llegar, un momento que al fútbol mexicano se le estaba alejando en cada Copa del Mundo. Quede quinto partido ni que ocho cuartos. México es campeón mundial. México se ha quedado con la Copa. Sí, se habló de rotaciones y todo aquello. Pues que se hable de nuevo. Ahora empiecen, muchachos. Las rotaciones, pero de sede para la fiesta más grande de la historia. Suben uno tras otro al podio. Siguen los abrazos. Por ahora lo siguen viviendo como el equipo de fútbol que son. Pero una vez si levanten esa copa que tienen ahí enfrente. Van a ser nada más que parte de una enorme familia que desata desde hoy hasta quién sabe cuándo una fiesta interminable. Ahí están. Campeones del mundo en Rusia 2018. Papelitos, fuegos de artificio, alegría interminable para un equipo que ha sido el mejor de todos en este torneo. Que a partir de hoy tiene una estrellita consentida en su camiseta. Qué bonito este momento de comunión ahora cuando los jugadores llevan la copa a presentársela a una afición que también hizo sus propios sacrificios para llegar tan lejos como ellos ahora lo han hecho. Es ahora cuando ya la copa no solo es de los jugadores, es por ellos, pero también de todos quienes han acompañado este seleccionado. Y acá lo tenemos el momento de la foto del equipo campeón, el esfuerzo, la alegría, el trabajo que les ha tomado llegar hasta acá, a reunirse con los suyos, a abrazarse con su público. Esta es la foto de los campeones.